Esto es Spanish for Spain, yo soy Reyes y hoy vamos a ver expresiones para el trabajo. Vaya, empieza a gustarme este trabajo. ¿Qué tal amigos y amigas de Spanish for Spain? Bienvenidos una vez más a vuestro canal favorito para aprender español. Bueno, lo prometido es deuda. Hace dos semanas os pregunté en la comunidad de Spanish for Spain cuál es el tema que queréis tratar, y me dijisteis que vídeos, una lección sobre expresiones para el trabajo, relacionado con la economía, vídeo que encontraréis en la lista de reproducción sobre eh, español para los negocios. Bien, la semana pasada en teoría iba a hacerlo, pero grabamos, puse un vídeo de Spanish with Vicente, donde hablábamos los dos, y ahora sí, esta semana hago este vídeo y mañana lo cuelgo. Vaya, eso es todo un récord. Deciros también que ahora tenéis subtítulos en español en el canal, colgados por mí. Eso sí, tenéis que esperar un poco, porque bueno, subo el vídeo y después introduzco en YouTube los subtítulos, de manera que puede tardar eh, unas horas todavía desde que cuelgo el vídeo hasta que introduzco los subtítulos. Pero bueno, eh, en fin, un ratillo, podéis ver el vídeo primero sin subtítulos, si los necesitáis, y después los veis un poquito más tarde con los, con los subtítulos para ver qué habéis entendido. Y como algún jodido capullo se mueva, Primera expresión para el mundo del trabajo, estar en el paro. Cuando una persona está sin trabajo, está desempleada, fijaos que utilizo sinónimos, también está en el paro. Y esta persona es una parada, estoy parado. Ya sabéis que parar es, pues, eh, si estamos en movimiento, parar, es decir, nos congelamos, nos paramos, no hace falta que nos congelemos, pero no seguimos con nuestro movimiento". Bueno, de esta, digamos que es un uso metafórico, del significado más originario de parar, y estás parado porque en realidad no te mueves para trabajar. Estar parado, estar desempleado. En Villas Cruz encontrará trabajo. Claro, lo contrario de estar parado es estar liado, ¿eh? estar liado en el trabajo. Si estoy liado en el trabajo es que tengo mucho trabajo, estoy muy liado en el trabajo. Esta semana tengo que entregar dos proyectos, tengo que llamar a cinco clientes, y además tengo que follarme una cabra, no os folléis cabras en el trabajo, porque os pueden despedir. Cuando viene alguien a casa a hacernos un trabajo, y un trabajo de fontanería, de electricidad, tal vez cambiar una bombilla, eh, un fontanero, pues, arreglar un grifo, una tubería, bueno, pues si el trabajo está muy bien, perfecto, ¿eh? esa persona es una manitas, pero si el trabajo está mal hecho, es un chapuzas. Este tío es un chapuzas. Me ha arreglado el, el grifo, me lo ha cambiado, pero se sale el agua por, por, por varios sitios, es un chapuzas. De manera que ser un chapuzas es ser una persona que hace el trabajo de una manera poco profesional, es un chapuzas. Y el que avisa no es traidor. Trabajar a destajo, trabajamos a destajo cuando nos afanamos cuando trabaja, trabajamos mucho, rápido, no paramos. ¿eh? Eso es trabajar a destajo. Trabajar mucho y trabajar rápido. Si tú y otros como tú trabajáis la mitad de bien y de deprisa, que lo hace el Manolo, acabaríamos con la crisis del país en seis meses. Lamentablemente, hay muchas personas que trabajan para, bueno, de alguna manera, ser pobres. Hay un tipo de salario mensual, ¿vale?, que se ajusta a los 1.000 euros, está en torno a los 1.000 euros, depende en qué ciudad vivas, pues es un sueldo escaso. Eh, casi me atrevería a decir que es un sueldo escaso en, en, en casi cualquier ciudad de, de España, no digamos una ciudad como Madrid o Barcelona, que son ciudades caras. Si una persona gana en torno a los mil euros, decimos que es mileurista, o si tú o si yo gano mil euros, pues soy mileurista. Tanto incentivar, tanto incentivar, y ahora no hay dinero para la ciencia. Las personas que trabajan mucho y tienen un trabajo duro, trabajan como burros. Sí, el burro es un animal de carga, un animal que trabaja sin descanso y que realiza una labor dura, difícil, trabajas como un burro. Bueno, pues nuestro querido amigo el burro, al que siempre le toca bailar con la más fea, ¿sí?, porque el burro es tonto y el burro trabaja mucho y, y con eh, faenas laboriosas, pues le ha tocado, eh, eso, como digo, bailar una vez más con la más fea. Trabajar como un burro, trabajar mucho y un trabajo duro. Pues parece un trabajo duro, ¿verdad? Como decía mi abuelo, no hay nada mejor para un holgazán como un trabajo duro. Seguro, seguro, vamos, estoy seguro que alguna vez en vuestro trabajo o en algún trabajo habéis encontrado o tenéis una persona a la que lo único que le importa es ascender y ser promocionado en el trabajo, sea como sea, no le importan los medios, dicen que el fin no justifica los medios. Para este tipo de persona, para el que yo voy a usar esta expresión, ser un trepa, no importan los medios, hará todo lo que tenga que hacer para ascender en el trabajo y para perjudicar a otras personas en el trabajo. Fijaos que tenemos el verbo trepar, que es escalar, hay plantas trepadoras, que son plantas que se adhieren a las paredes, por ejemplo, a las enredaderas, y trepan, es decir, van subiendo. De ese trepar, que es escalar, es subir, pues tenemos ser un trepa, que como podéis inferir, seguramente tiene una connotación negativa. ¿Por qué eres tan borde conmigo? Venga, hombres, somos colegas. Escurrir el bulto. Escurrir el bulto es cuando tienes que hacer un trabajo que no te gusta y se lo pasas a otro o no lo haces. Entonces, lo que haces es escurrir el bulto. Imagínate que tu jefe te dice, tienes que despedir a cinco personas en el trabajo, y tienes que hacerlo tú. Pero tú, como eres supervisor, y hay otras personas que están por debajo de ti, le dices a una de ellas que tiene que decirle a sus compañeros que están despedidos. Bien, lo que has hecho en ese caso es, simple y llanamente, escurrir el bulto dejar de hacer un trabajo, porque, mmm, bueno, pues es un trabajo que no te gusta. Así, así de claro. Y eso resulta también muy oportuno. Sudar tinta. ¿Mm? Sudar tinta. Bueno, ahora vamos a ver sudar tinta. Bien, todos sabéis, imagino, y si no lo sabéis, os lo explico ahora y así sabréis dos cosas, que sudar es lo que hacemos cuando hacemos ejercicio físico. Salimos a correr, corremos mucho y mmm, empiezan a salir gotitas, gotas, de un líquido que llamamos sudor. Pues bien, cuando uno trabaja mucho y hace calor, o trabaja en pleno sol, en la calle, a pleno sol, pues suda mucho también, ¿no? Y con esta expresión, sudar tinta, ¿qué queremos decir? Pues queremos decir que, has trabajado mucho, ¿m? o algo te ha costado mucho. He sudado tinta para convencer a Mariano de que debemos hacer ese negocio, con esa empresa. He sudado tinta, es decir, te ha costado mucho, que es básicamente lo que quiere decir sudar tinta, cuando algo te cuesta mucho, has sudado tinta. No. Pegar ni golpe. ¿Qué es no pegar ni golpe? Ya sabéis que un golpe es esto, por ejemplo, ¿no? Cuando pum, pegamos, podemos pegar con cualquier parte de nuestro cuerpo, o incluso con algún objeto, damos un golpe. ¿Y qué es no pegar ni golpe? Pegar un golpe es bien fácil, pues no pegar un go ni golpe es no hacer nada. Si alguien no pega ni golpe en el trabajo, es que no hace nada, no trabaja, se pasa todo el día, tocándose las narices, por no decir otra parte de la anatomía humana, que también decimos en español, y que probablemente ya sabéis. Pero eso lo vamos a dejar para otro día. Estas expresiones un poco malsonantes las, dejare, las dejaremos, como digo, para otro día, pero lo haremos. Ya sabéis que a mí, en Spanish for Spain, me gusta hablar claro, y me gusta que sepáis pues, la lengua vernacular, la que habla mmm, todo el mundo, en la calle. Y ya está, eso, eso es lo que digo. La, la bonita. niña 14. bonita, la niña bonita, sí, sí, sí, sí, sí, la niña sí, sí, sí, bonita, el ladrillo es correcto. ¡Perfecto! Pues ya está, aquí tenéis vuestra clase de español que me pedisteis sobre expresiones para el trabajo. Expresiones que os van a venir, vamos, como anillo al dedo, os van a venir súper bien, ¿no?, ¿sí o no? Ahora bien, yo siempre digo, oye, hemos aprendido la lección, ahora a practicar. Y empezad a utilizar las palabras de otra manera, dentro de dos semanas, eh, si recordáis dos o tres, será un milagro. Así que hay que ponerse a practicar. Una buena práctica que hacéis muchas veces, muchos de vosotros, pues escribir, ¿verdad?, dejar en el comentario algunas frases. Si tengo tiempo os las corregiré, pero no prometo nada. Que tengáis una semana maravillosa, os quiero un montón, cuidaos mucho, eh, que estamos en época del coronavirus, la nueva normalidad.